Buenas tardes a todos y todas, bienvenidos al Congreso de Educación Digital de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, hoy estamos con un día bastante especial trabajando el tema de los vínculos mediados con las tecnologías digitales. Les queríamos dar la bienvenida a este espacio y recordarles que van a seguir encontrando la actualización de todos los contenidos y todo lo que se va trabajando en el campus de Educación Digital o en el campus de Intec eh, a lo largo de estos días. Este es un congreso que empezó el día del martes y va a continuar hasta el día de mañana. Hoy a la mañana estuvimos con un panel eh, muy interesante en relación a los vínculos mediados con las tecnologías digitales, que ya está subido al canal de YouTube del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, así que ahí lo van a poder encontrar, como también los contenidos vinculados a la seguridad en internet, al pensamiento computacional, la programación y la robótica que trabajamos en otros momentos. Hoy este panel se va a estar viendo por acá, por el, por el canal de Zoom, y también por el Facebook del Ministerio de Educación, así que si quieren eh, difundirlo, comunicarlo, también eh, pueden acercar ese vínculo. Y después lo vamos a subir también al canal de YouTube del Ministerio. Así que ahí va a estar disponible. Les dejo la palabra a Magdalena Pardo, ella es del equipo de INTEC del Ministerio de Educación, que va a estar moderando este panel tan esperado que tuvo más de mil inscriptos eh, de la Chiqui González. Así que bueno, muchas gracias Maggie. muchas gracias a la Chiqui por sumarse también muy generosamente eh, a este espacio, a este espacio para pensar la educación que estamos viviendo este año. Muchas gracias. Bueno, hola a todos, buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos a este espacio. Voy a contar brevemente un poco eh, quién es Chiqui González para aquellos que no la conozcan y después un poquito también cómo fue que preparamos este espacio con eh, bueno, algunos compañeros y compañeras del Ministerio en diálogo con Chiqui, y después ya le cedemos la palabra para aprovecharla eh, lo máximo posible. Bueno, Chiqui González es artista, docente, especialista en políticas para las infancias, es la creadora del dispositivo lúdico tríptico de la infancia de Rosario, reconocido internacionalmente, es abogada, especialista en derechos de familia, doctora honoris causa, otorgado por la Universidad de Aberdeen de Escocia por su aporte a la educación y los derechos humanos. En la actualidad es asesora de infancias en el Centro Cultural Kirchner de la ciudad de Buenos Aires. Fue secretaria de Cultura y Educación de la Municipalidad de Rosario y ministra de Innovación y Cultura de la provincia de Santa Fe entre los años 2007 y 2019. Dicho esto... Toda esta impresionante currícula de, de Chiqui González. Eh, bueno, quería contarles un poco que hoy es una eh, experiencia que vamos a vivir, es, un, es una oportunidad muy especial para los que trabajamos en la Dirección de Educación Digital y también para toda la comunidad educativa que nos está viendo. Es una gran oportunidad para nosotros tener a, a Chiqui eh, acá para pensar con nosotros nuestro trabajo en este contexto tan, tan difícil que estamos viviendo todos y tan diferente a lo habitual. Cuando Chiqui nos confirmó que iba a poder estar en este congreso, nos juntamos virtualmente algunas personas, eh, algunas compañeras que trabajamos en el ministerio, a pensar qué temáticas, qué preguntas le podíamos proponer a Chiqui para que construya, digamos, como, como punto de partida para que construya esta conferencia, esta charla que nos va a brindar en minutos. Y bueno, lo primero que nos apareció fueron las ganas de pedirle que nos comparta sus ideas. ¿no? Chiqui es una de esas personas a las que uno tiene ganas de decirle, compartime tus ideas, contame cómo ves esto que está pasando, contame para dónde irías, cómo pensás esto, eh, este recorrido tan integral que tiene, ser una persona que se ha subido a un escenario a actuar, que ha escrito, que ha dado clases, que ha trabajado en la función pública, en cargos de, de alto rango, esta mezcla de territorio y, y política pública nos eh, parecía que la hacían muy única y que le daban una mirada muy completa, eh, que definitivamente es muy enriquecedor, enriquecedora para, para todos nosotros. Por otra parte, los que ya la conocen ya lo saben, tiene esta forma de pensar atravesada por la poesía, por la filosofía, por la antropología, y digo la forma de pensar, no, no es solo el, el contenido de sus ideas, sino cómo, cómo arma ideas en su cabeza, es algo que nos, nos admira mucho y nos interesaba mucho poder traer a este congreso para, para enriquecer este, este intento que estamos haciendo de pensar un poco nuestra tarea. Les comparto algunas de entonces estas muchísimas preguntas que le mandamos a Chiqui, nos costó muchísimo acotar, eh, creo que no lo logramos demasiado, pero les voy a compartir algunas de las preguntas y temáticas sobre las que le pedimos eh, que tenga la gran generosidad de pensar con nosotros. Algunas tienen que ver... Son más generales, tienen que ver más con un diagnóstico, si se quiere, de este contexto que estamos viviendo. Por ejemplo, cómo veía ella que los chicos y las chicas de las ciudades están transitando estos días. Qué nuevas dimensiones sobre la niñez y sobre lo colectivo aparecen. Cómo podemos favorecer la libertad de chicos y chicas bajo estas condiciones necesarias, pero tan restringidas. Qué desafíos se le plantean a la educación. Después le hicimos algunas preguntas sobre espacios. ¿no? Los que conozcan el tríptico de la infancia o tantas otras iniciativas de Chiqui en Rosario y en otros puntos del país, sabrán eh, lo, lo especialista que es en esto de, de la construcción del espacio público. Le preguntamos cuáles son los espacios para la infancia y la adolescencia en el contexto de hoy, qué podemos hacer para que tengan, para que cuenten con más y mejores espacios, y cómo podría ser el espacio de la escuela, no, eh, no el espacio del aula, sino el espacio de la escuela, en este contexto tan particular. Le hicimos algunas preguntas sobre vínculos. ¿Qué pasa con los vínculos en este contexto entre pares, entre chicos y docentes, entre escuelas, familias y niños? Si surgieron oportunidades, nuevas maneras para vincularnos, si la tecnología nos puede ayudar a eso. Y después finalmente le hicimos algunas preguntas sobre el futuro. ¿Cómo se imagina que puede ser la escuela? ¿Cuál es la escuela que puede renacer? ¿Qué de todo esto que está pasando sería bueno conservar? ¿Qué no? ¿Cómo podemos hacer jugar a la educación digital a favor de la construcción de vínculos? Y en lo general, ¿qué aportes podemos hacer nosotros los que trabajamos en educación digital junto con docentes para aportar a que este proceso sea enriquecedor? Eh, y sobre todo para que esto, los, los cuerpos, los vínculos, los espacios puedan seguir estando presentes en esta no presencialidad. Bueno, no doy más vueltas. Todas esas preguntas le hicimos a Chiqui. Eh, le, le doy la palabra para que nos comparta su conferencia y a las cuatro más o menos eh, Chiqui, te voy a eh, interrumpir un minuto para compartirte comentarios de la gente. Nos callamos y le damos la palabra a Chiqui. Gracias. Muchas gracias, eh, Magdalena. Eh, yo le decía, y no en broma, que con las preguntas, y si las contesta ella enteras, tiene el Congreso entero hecho. El Congreso de educación virtual porque son todas tan apasionantes, interesantes y recorren todas las problemáticas principales. Agradezco a Mercedes, a Magdalena, a Romina que han estado aquí. Y agradezco también a las autoridades de educación de la ciudad de Buenos Aires y agradezco a todos los que organizaron este congreso y sobre todo a los maestros, maestras, supervisoras, educadores de todo tipo, niños, adolescentes, padres, que pueden estar en este momento escuchándonos de todo corazón. Entonces siempre hago lo mismo, siempre leo algo eh, para comenzar y de verdad tener menos miedo. Los que están escuchándome, Laura que tantos amigos de allá, saben que tengo un miedo terrible antes de empezar, así que estoy aquí con quien me ayuda y me sostiene, que es Candela García, este... Y estoy muy, eh, muy agradecida y muy enamorada de estar con ustedes en el momento donde las ideas y las palabras y las eh, y, y prepararse para la acción, para la verdadera acción, es tan importante. Empiezo con, una frase, eh, con un texto de Bordier muy crítico, pero lo hago a propósito porque a veces estoy un poco como, como este no sé, como demasiado crítica. ¿Cuándo le cedimos la sabiduría al conocimiento? ¿Cuándo le cedimos el conocimiento a la información? Y sobre todo, ¿cuándo dejamos que la información se convirtiera en puro ruido? ¿Cuándo cedimos las pasiones al mercado, el patriotismo a la frivolidad y el Estado garante al consumo? ¿Cuándo se nos ocurrió ceder el destino común comunitario? Esto porque de alguna manera contesta la parte más, eh, más difícil de todo esto. Yo estoy muy de acuerdo, como ha llevado el gobierno de Alberto Fernández, la pandemia. Eh, no es la crítica a, a las estrategias, eh, sino estoy buscando salidas profundas, digamos. ¿Cómo vamos a, a ¿Qué ideas vamos a tener, aunque sean chiquititas, para que todo se vaya moviendo. Y, por supuesto, para eso la imaginación es, para mí, eh, es, es, front, es, es total, y es lo que más me interesa en este momento. Estoy, estamos trabajando en un tratado sobre la imaginación. Y, y bueno, eh, me acuerdo de la frase de Bachelard, el triple lazo entre imaginación, memoria y poesía deberá, entonces, ayudarnos a situarnos en un reino de valores, y a situar a ese fenómeno humano que llaman infancia, y que es tan solitario, y a convertir esa infancia en una infancia cósmica. Esto dice el gran Gianni Rodari, el precursor de tantas formaciones de todos nosotros. con uno o dos libros muy pequeños y un montón de libros de cuentos. Y como lo hago siempre... No lo estoy haciendo las últimas, las últimas semanas, pero ustedes no me han escuchado, porque era para museos las últimas semanas. Voy a leer una canción de Silvio Rodríguez, preguntándoles a cada uno si se acuerdan de Silvio Rodríguez el Cubano, o ya en su generación no se oía más. Y les voy a regalar una cosa que dice la canción. Se llama Rabo de Nubes, es muy corta, no se asusten.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 Nuestra esperanza. Si pudiera, yo les regalaría a todos, sin dramatizar ni hacer apocalipsis, un barredor de tristezas, porque venimos de épocas muy distintas. También quiero que decir que también creo en que la clase política, incluido Buenos Aires, se está comportando unida y. Eh, Unida y Gran Buenos Aires, y también en la, la provincia de Buenos Aires, y con responsabilidad, y que eso es muy bueno para Argentina. Eh, digo esto porque yo soy crítica de muchísimas cosas, pero cosas que son estructurales a nuestro país, y no quiero que me confundan con críticas, eh, eh, críticas eh, conspirativas. Entonces, primero me piden una opinión sobre la pandemia, con las preguntas maravillosas de Magdalena y su equipo, que ya he, he hablado varias veces, pero que cada vez voy hablando más. Eh, ¿Qué es lo que hace visible la pandemia? No me voy a extender, pero hace visible la enorme desigualdad. Pero ustedes dirán, todos sabíamos que había 50 60% de pobres, o 60% de niños pobres, 19% de indigentes, pero... Lo que se pone ahora en juego es el cuerpo y la necesidad de mantenerse vivos, que es la, primera, eh, es la primera dimensión y obligación que tiene un hombre sobre sí mismo. Mantenerse vivo. Darse sentido para mantenerse vivo. Entonces, esta desigualdad ahora es, eh, es parte del, del paisaje y es parte de la de la dinámica social y se ha expuesto de tal manera que no hay manera de seguir después de la pandemia, con escuela, con, con otra universidad, con otras cosas, no hay manera de seguirse en un plan económico que realmente le haga frente de alguna manera no tan asistencialista a la pandemia y al, no a la pobreza, a la desigualdad, a la inequidad. Y en esto, como estamos en un congreso de educación digital o virtual, etc. Eh, bueno, la desigualdad se ha visto muy claramente en la educación digital, no, no tanto de la manera que se dice por televisión, eh, que ya sabemos que hay muchísima gente que no tiene computadora o que, o que tiene celular, pero, pero no puede gastarlo y que los chicos no pueden hacer muchas las tareas porque no, no tienen, no tienen este, capacidad el celular para para llevarlas adelante, sé que muchos han puesto en papel los cuentos, en papel las tareas, en los bolsones de comida, y que hay maestras que han llevado una bicicleta, este, las tareas casa por casa, cosa que, que obviamente es un gran sacrificio. Pero cuando la, en la escuela es muy barreal me hubiera gustado que hubiera alguien que tocara el timbre para traer algo de poesía, algo de una pregunta... Un, un regalo que fuera solamente una bolita para colgarse del cuello. Me hubiera gustado una visita que la imaginación y las personas, cuidándose muchísimo, anduvieran de visitas. Porque creo que también en la virtualidad también ha, ha quedado muy claro que los viejos no la manejan. Ha quedado clarísimo que estamos haciendo usuarios eh, por lo que veo de los chicos, algunos son extraordinarios y creativos, pero la mayor parte de las tareas que yo vi, eh, mi familia, mis amigos, los chicos de, de la isla de los inventos, los, todos los demás, eh, es como si yo estuviera viendo la escuela, eh, entonces estudiamos el sistema decimal, y, eh, y estudiamos los, los, los distintos planetas, yo no digo que esté mal, yo no me abro a todo tipo de conocimiento, pero en una situación así donde mis nietos me llaman por teléfono, viven en Buenos Aires y no son estimulados, y me preguntan abuela, ¿por tu edad vos te vas a morir? Si nadie puede preguntarle a un chico, he visto muy poca escuela antropológica y filosófica, eh, salvo en el nivel inicial, donde lo que he visto en el nivel inicial es eh, mucha poesía, y es mucha... Eh, contención de emociones, compañero de emociones, como se dice del fútbol. Yo creo que la escuela es un compañero de emociones. ¿no? Ahora la isla de los inventos, el tríptico de la infancia, y no es nada mérito mío, para repartir en la calle y no a los pobres, porque los pobres también están construyendo 10.000 muñecos... 10.000 muñecos, paquetes, que, que es un paquete rectángulo con un montón de telitas y de todo tipo para que se haga el traje, se haga el, el cabello, se le hagan las manos, se haga todo lo que se quiera en un paquete maravilloso y se va a entregar a todo, en todos lados. Entre los que están solos, entre los viejos, entre los que sufren, entre los chicos de todos los sectores. Y sobre empezando por los que no tienen una novedad, un juguete novedoso, porque siempre hay alguien que se va a acercar. O sea que la desigualdad también tiene que ver con que muchos de los padres de clase media, de eh, 30 años, 35 años, no saben la virtualidad a ayudarlos en las tareas. Y todos creen que es porque no saben matemáticas. Y yo me planteo que en muchos casos no saben eh, cómo hacerlo virtualmente. Cómo darle a esa virtualidad que la tarea les, les está les está acercando un vuelo diferente. Yo, por ejemplo, cuando, el, cuando hicimos el de los planetas, me, me llaman por, por videollamada mis nietos, y me dicen, no hables, nosotros hacemos la tarea y vos te quedás callada, media hora del celular, te imaginas, ¿no? Este, y vos te quedás callada mirando cómo hacer la tarea y desde en cuando te preguntan. Entonces estaban con la fase de la luna, y yo dije fantástico que estos chicos me hayan llamado a mí para la fase de la luna porque yo acá me salvo. Si me hubieran llamado para la zoología del geranio, no me salvo. Pero acá voy a quedar bien como abuela. Y entonces este, hicieron todos los dibujos de la fase de la luna y entonces yo le dije, bueno, a una que tiene 12, le digo, bueno, ahora contá los mitos sobre la luna y contá la, por qué la luna es el símbolo de la mujer, y, y de la otra cara de la luna, y por qué la luna estaba asociada con las brujas, y los nueve meses del embarazo, y al final empecé a, a citar canciones y poemas de la luna, que desde luna tucumana hasta la luna en camisón de Mariana Walsh, empecé a cantárselas, me dice, no, no, no, no, no, la señorita me mata, ¿cómo voy a poner la luna en el camisón? Ella quiere que yo ponga la fase de la luna, que las mujeres, que los embarazos, y digo, hijita, no es que yo quiero que te luzcas, ese tema que te está dando tiene que ver con todo esto que te estoy diciendo yo también. Ah, no, abuelas, o vos me contestás exactamente lo que dice la maestra, o yo no te llamo más. Eh, esto se me ha pasado en varios lugares. Como si toda conexión correlato o fuga hacia la poesía, hacia la antropología, hacia el decir del pueblo, hacia la comunidad, hacia los lenguajes múltiples el cuerpo y las palabras, le sobraran a la tarea. No en todos lados, la escuela está cambiando muchísimo. Y eso me emociona. Y, y a, además las maestras es que no han cambiado del todo, están ansiosas, se anotan en todos los cursos, me escriben todos los días, ya Estoy en, en, los, en las redes me escriben una por una sus preocupaciones, pero miles y miles porque quieren cambiar porque no resiste más la escuela decimonónica. De que otras cosas que vimos en la pandemia, vimos la necesidad este, pura y tremenda de la interconexión, de la creación de comunidad, de la creación de sociedad. Cuando hay anomia, cuando se beatifica el individualismo, cuando todos nos ponemos la rebeja del pobre Leonardo de, de, de da Vinci, el hombre de Vitulio... Que es el centro de todas las cosas que no son los hombres es el hombre. Eh, sí, por supuesto sacamos a Dios del centro de todas las cosas y pusimos al hombre, pero pusimos hombre masculino y solitario. Todo el capitalismo nos fue haciendo más individualista. Entonces la escuela tiene cada vez más problemas. Los problemas que discutíamos antes, la escuela, la familia, la comunidad, los medios, las plazas, la ciudad, todos tenemos muchos más problemas. La interconexión se notó, si vamos a la verdulería, si no vamos a la verdulería, si estamos. Yo llevo cinco meses encerrada y no lloro, sola, encerrada y llenísima de amigos que, que hasta la hora que duermo me levanto, me están ayudando y me están yendo a comprar cosas y me están este, acompañando a otros lados y a veces me escapo sola a propósito para sentir el aire del río cerca, este, no me siento una víctima, he intentado lo que yo nunca tuve, el silencio, yo 12 años de ministra, el silencio, pero yo creía que el silencio iba a ser una pensadora universal, y no, el silencio lo que me da es vacío de pensamiento, como dice la canción Naranjo en Flor, primero hay que saber eh, amar, después sufrir, después partir, y después andar sin pensamiento. El silencio lo que me ha enseñado es a una sensación, maravillosa pero a la vez culposa porque no nos enseñaron que puede mandar sin pensamiento eh, a no pensar Hay momentos donde yo estoy eh, suspendida tratando de no pensar las palabras esto es lo más interesante que puedo decir yo en realidad de todo esto que puso de visible la la pandemia, aparte de la inequidad, aparte de un sistema de salud que resiste, Santa Fe tiene un sistema impresionante de salud, hay tres niveles de, de tres niveles de complejidad, y ahí la gente se da cuenta, quién tiene infraestructura y quién no la tiene, y por qué no la tiene, ¿no? Y también está resistiendo el tiempo, esto de aplanar la curva para ganar tiempo, también nos da una sensación, que todo el mundo lo sabe porque lo dice la televisión, pero nos da una sensación increíble. Es que tenemos un, un, una catástrofe, una catástrofe del cuerpo, una catástrofe de la naturaleza de la que somos parte, si no fuéramos parte no teníamos ningún virus, que no es lo contrario a nosotros. La cultura es lo artificial y la naturaleza es lo que nosotros esclavizamos, es lo otro de nosotros. La pandemia lo primero que te dijo es, sos naturaleza, no te olvides nunca. son naturaleza, cultura, imaginación y un montón de cosas más, pero no te olvides nunca que sos naturaleza. Y hay algunos que se están desesperando para hacerla, pero, pero la naturaleza también a Argentina, con la conducción política, nos dio tiempo. Y otra cosa que hizo visible, lo que nunca es visible, porque el tiempo en, en muchas de mis épocas de chica, me encantaba, yo vivía el tiempo, atravesaba el tiempo, pero no vivía eh, hablando del tiempo, haciendo notar cuánto tiempo había pasado, no había pasado, y que era el tiempo y que no era el tiempo. Sin embargo, la pandemia es tiempo. Es tiempo para poder llegar a atender, es tiempo para vivir y morir, y es tiempo para prepararse para lo que viene, para la vacuna, para... para para las clases y para lo que viene. Muy pocas veces en la historia el tiempo se puso adelante de todo, porque vos suponés que en las guerras o en los golpes, o el mundo de los desaparecidos es un mundo de cuerpos, de cuerpos perdidos, de dolores, de torturas, de niños arrancados. Pero esta pandemia es una catástrofe de tiempo que pone en crisis? Por supuesto, el tiempo se venga. El tiempo nunca está solo. El tiempo se venga y pone crisis al espacio, que es la otra de las cosas que me plantearon. Chicos, tenemos una profunda crisis del tiempo, el espacio, el cuerpo. Los objetos, los elementos, la propia naturaleza y nuestra relación con la naturaleza. Tenemos una gran crisis con lo que es el conocimiento, los imaginarios sociales. Tenemos un gran problema con los niños, con su voz, pero sobre todo con que el juego, el cuento, eh, la praxis, las prácticas sociales, eh, el, el susurro, el habla, los lenguajes se, están, se imponen velozmente y no tenemos tiempo nosotros de reformar la escuela. A nosotros nos van a volver en, en, en septiembre o en octubre sin terminar de reformarla. Por lo tanto, digo palabras paradójicas. O sea que yo tengo que guardar la distancia social. Hemos hablado tanto de distancia, de distanciarnos entre los cuerpos y entre los mostradores y las cosas. Que es una, una saturación de distancias, es algo terrible para la construcción de la sociedad. En realidad no hay sociedad. Ya éramos individualistas y ahora estamos haciendo el elogio de la distancia, pero tenés que respetar barbijo, distancia de dos metros, pero tenés que ir a negocio de cercanía. Así que pongámonos de acuerdo, como dice mi nieto de siete años, cercanía o distancia. Yo le digo las dos cosas. Hay que enseñarte que no son opuestos. Uno puede estar muy cercano y estar muy distante. También una pareja puede ser muy cercana y muy distante. Y después, algo que en realidad me enfurece, que ustedes, gracias a Dios, no lo hacen, pero que hablen de nueva normalidad. Lo nuevo es enemigo de lo normal. Ya estudiamos a Morín durante 30 años diciendo que la normalización y el proceso de normalidad fue una de las variantes del capitalismo, del discurso hegemónico del capitalismo de la escuela del 18, del siglo XVIII y del siglo XIX. Los chicos que son normales y los que van a parar el gabinete psicopedagógico, los que tienen que no pueden, toleran el modelo escolar y se deberán ir a otro lado y, pipi, pi, pa, pu, ping. Y entonces quedamos afuera las mujeres porque no podíamos hacer determinadas cosas y otras tantas que no voy a dar. Quedamos afuera los viejos porque estamos por morirnos aunque se alarga la vida. Quedamos afuera los niños, por supuesto, porque están incompletos, digan lo que quieran, son seres incompletos y son eh, proyectos todavía los políticos de las más variadas y progresistas posiciones, dicen los hombres del futuro. ¿Qué hombres? Ni mujeres, ni trans, ni, ni, ni, ni género del futuro. Son, tenemos que engordar infancias. No engordar físicamente y someterlos a la obesidad. Tenemos que hacer que la infancia sea cada vez más infancia, cada vez más plena, cada vez más parecida a lo que es la infancia, que nos la estamos olvidando. No buscar el niño que llevamos adentro, hacer la infancia. Hacer la infancia. Entonces las palabras nueva normalidad, no, lo nuevo no es normal, porque si no, sería normal la desigualdad, porque no la vamos a sacar del día para el otro, sería normal que, que no pudiéramos manejar los lenguajes del momento todos, sería normal que el desamor eh, abarcara, sería normal que saliéramos a los bocinazos y caserolazos a decir que y levantemos todo, que la pandemia no existe, que no nos vacunemos, sería normal todo. ¿Esa es la nueva normalidad o será la nueva realidad, el nuevo momento?, el nuevo momento que, el, que, el, que la historia paró. Y ahora la pregunta que me hicieron, ¿qué dimensiones emergen en este desafío de la educación a la vuelta? Y bueno, acá tengo primero un problema gravísimo, que también lo tienen ustedes, y no es que yo, yo no sepa que muchos de ustedes son mucho más inteligentes que yo, y tienen mejores prácticas sociales que yo hoy y que va mucho más adelante. Pero el problema es que los diagnósticos que tenemos para cambiar la escuela en su núcleo duro no se van a poder hacer en septiembre o en octubre, van a llevar años. Y dependen también de la situación social. Y dependen de rehacer la economía, que también es comunidad. Y dependen de la libertad que nos vienen de la naturaleza y la cultura y de la igualdad, que es una ficción política, que la política inventó para que el Estado interviniera para graduar las vidas, las vidas infelices y las vidas secas de muchos. La igualdad es una ficción política, pero la fraternidad no, no hablo de la solidaridad, la fraternidad se tiene que cambiar, la escuela ya no puede ir sola. Ya el conocimiento está mezclado con qué, es, qué soy yo y qué es el otro. ¿Y qué somos entre los dos? Siempre diré la frase de Hannah Arendt, lo que nos sacaron en la sociedad de masas con el individualismo es el entre, eh, entre la ciencia y el arte, entre vos y yo, entre yo soy otro vos... Entre, cada, entre todos nosotros, entre las ciencias sociales y la, exacta, y la biología en el medio, apretadita, desesperada, gritando, a mí no me dejen, porque yo necesito hablar de la basura, que es social, y necesito este, hablar de, de la floración, que es tal cosa, y es matemática, y necesito los lo, lo conjuntos de no sé qué, para, para no sé qué geometría. No me dejen en el medio, las ciencias fácticas están desesperadas, no saben dónde ir. No es el mismo el concepto de ciencia y de arte. Lean a Jorge Wagenberg, con quien compartí tantos paneles en Europa y tantas comidas sin haber leído sus libros y sin saber que era tan grande. Que terminó haciendo un museo de ciencias y artes combinados. Y una educación donde podemos, que estamos trabajando ahora nosotros, nuestro grupo en eso, cómo aplicar el método científico con una imaginación lanzada y corrosiva, y cómo cruzarlo con el arte, como un método científico y método artístico, podrían no perderse, pero cruzarse muchísimo, y no cruzarse como una aplicación, sino cruzarse como una manera de construir el pensamiento. ¿Cuáles son los, desa los, los desafíos? No voy a llegar ni al segundo tema. ¿eh? Los desafíos son, ¿cómo cambiamos sin cambiar lo más importante? Quiere decir, ¿cómo salimos de la currícula? Que por supuesto, currícula es contenido sobre la forma, argumento sobre, sobre, el, sobre el transcurso del proceso, fin sobre el proceso, resultado, el error como aprendizaje no es cierto, los chicos te dicen, los padres y los maestros sufren con el error, el error como fracaso. ¿Qué vamos a hacer con la división de las disciplinas? En el secundario, si sí hay que hacer una reforma tan importante que está toda la cuestión gremial de por medio. ¿Qué vamos a hacer con los, los institutos de formación docente? Porque entonces, ¿qué hacemos? Yo lo, ya lo estoy proponiendo. Cuando los chicos vuelvan, ya por... por porque ya lo están haciendo algunas pro, provincias, van a volver menos y de días distintos. Con lo cual les permite... Un verdadero juego del ajedrez. Yo propongo que la escuela vuelva con claras iniciativas de diferencia. Que sean rituales, que sean especiales, que sean momentos que rompe lo anterior y los recreos cambien de horario y no sean recreos y en los recreos pasen cosas que son del orden del conocimiento y no de la tarea y que los rituales rompan el largo tiempo de la escuela, porque es largo para un chico. Pero a la vez tengo que decirles que el diagnóstico, para hacer cambios pequeños y agujeritos y grietas, grietas, grietas, desde septiembre en adelante, hay que prepararse ya y ahora, y me gustaría seguir con esto. Pero el diagnóstico, nunca olvidemos que, el, que estamos todavía deshojando la margarita de la escuela del capitalismo que estamos en, todavía en la decisión de disciplinas, que no somos tan transversales como decimos en, en, la, en los libros y en las conferencias, que hay distancia entre los modos y las formas y las jerarquías de las ciencias, que hay disyunción entre cuerpo y mente, entre Forma y contenido, como un chico que aprende por la forma y por la forma descubre el significado, Dios me libre y me guarde, se nos ocurrió dejárselo a las brujas a la forma, quemarlas con la pira y quedarnos con los contenidos y quedarnos con los argumentos por sobre el guión, quedarnos, los de los canales llaman gerentes de contenido, y cuando tienen un éxito, lo tienen por el formato que tiene ese, ese, ese espacio televisivo el contenido suele no ser nada, suele ser un gran vacío pero el éxito es el formato o pelearse, o contar las intimidades en público, o cortar la pollerita para que se vean las colas o, ba o bailar y cantar el que no lo sabe hacer y que es votado por simpatía y no por, por una pericia así estamos hay, muy, hay una odiosa separación entre operaciones cognitivas y creativas y lo voy a discutir hasta la hora que me lo quieran discutir, porque todavía humildemente me he dedicado a crear y yo he aprendido todo. Aparte de hacer carreras universitarias, a la vez de las carreras yo aprendía literatura, y iba a los concursos de poesía y a la vez de las carreras aprendía música, aporreaba el piano desde chiquita y cantaba y cantaba en los Café Concert y, y todo el tiempo bailaba y todo el tiempo hacía de todo, escribía cuentos, ganaba concursos nacionales y mi madre iba a buscar, se hacía pasar por mí, iba a buscar el premio. No era, no era superdotada, era una enamorada de un mundo que no era el que yo cursaba, ni en la facultad, ni en la secundaria, ni en ningún lado de sus lados. No obstante, hice bastantes cosas eh, raras en la secundaria que me las permitieron hacer y, y me dieron mucha alegría con mis compañeros. Pero hay una pérdida en las operaciones. El que crea, conoce, tiene que investigar, pues yo, bueno, voy a hacer una exposición sobre Elena Walsh. Ah, sí, me pasé el verano entero estudiándome cada canción, cada cuento, cada lenguaje inventado. ¿Y en qué consisten los deglos? ¿Y en qué consiste el solo? Y, el, y, el ¿Y, ¿Y cómo se habla al revés? ¿Y cómo se habla el Rosario Casino? ¿Cómo hace Cortázar para hacer la FIFA y la FOFA y que veamos nosotros enteros en los cronopios, veamos la pelea completa de dos vecinas en la puerta y no hay una sola palabra que conozcamos? ¿Cómo hace Oliverio Girondo para hablar de una pareja cada que se, enre, se enrejan, se enrientan, se embliman, se sumernen, y uno sabe todo lo que están haciendo en el amor o se imagina el amor de una pareja, del sexo que sea. El que lleva a inventar una letra, como María Elena Walsh. Y entonces, ¿cuáles son las dimensiones? Seguimos con la pérdida de la simbolización, cada vez simbolizamos menos, cada vez hablamos, escribimos más, y nos ha servido mucho WhatsApp, pero eh, hablamos menos, conversamos menos, mejor la palabra la conversación, y, y por supuesto los cuerpos eh, están teniendo una tendencia enorme a separarse de otros cuerpos. Y un deseo, pero también hay una especie de elogio del deseo. Yo deseo abrazarme con todos mis nietos, y es cierto que deseo abrazarme. Eh, pero te abrazás y es un abrazo, y después yo quiero hacer un, un día de abrazos y quiero decir que todos los jueves habla el día de los abrazos. No sé, yo quiero yo necesito hacer rituales nuevos para fijar el deseo. El deseo es deseo hasta que se fije en un ritual, o en un mito, o en un juego. Acá tenemos a todos, hagan Agamben, y tenemos a Morín, y tenemos a Sousa Santo, y a todo el que quieran leer ahora, que sí habla de la imaginación, habla del mito como una historia ejemplar que, que fija uno de los grandes comportamientos o sueños del hombre, del rito como una estructura, ejemplar, vacía, pero estructura que fija una manera de asumir la vida, la misa, el rito de la fertilidad de la Pachamama y el juego que se agarra de, se agarra de, la, de la estructura del rito, agarra el ritual, armar la, casa de, la casita de muñecas y armar toda una ciudad imaginaria, pipipi, entre dibujarla y ponerle cosas a la ciudad, o sea que el rito lo armó, y sabe los pasos, tengo que buscar algunas cajas, tengo que buscar un, un pedazo libre de espacio, tengo que buscar tal cosa, tengo que buscar una tiza para dibujar a alguna gente en el piso, el rito no los materiales, el rito y los pasos lo sabe. Para la casa de las altas te necesito un cubo arriba del otro, hasta los más chiquitos lo hacen, el rito lo saben, pero ¿qué hace el juego, señores? El juego vuelve acontecimiento al ritual. Vuelve acontecimiento al mito de viajar, al mito de que la vida es un viaje, la vuelve vida misma vivida, tanta vida mía de vivir no sé, a la lejanía me acostumbraré al distanciamiento, pero va por dentro la procesión, sin señal de adiós, sin señal de adiós. Esta es María Elena. Entonces, tenés un diagnóstico apocalíptico, ya lo sé, tener la desjerarquización de la práctica, todo el mundo habla de prácticas docentes y un chico viene y sale, del, y sale de, de, de la panza con un cartel que dice hacer, jugar, hagamos, la práctica como gran inventora del conocimiento, y como gran propulsora, y dicho, esto también es el grande de esto, es Sosa Santos, que dice Argentina derrocha Derrocha la experiencia cada 10 años, la experiencia popular de sus saberes y la experiencia popular de sus luchas. Las derrocha cada 10 años queda algo residual, tiene que dedicarse todo el tiempo a defender la memoria porque la experiencia es subvalorada. Porque la experiencia de vivir, la experiencia de conocer, la experiencia de amar, la experiencia de buscar lo nuevo, la experiencia de enamorarse del conocimiento, la experiencia de enamorarse del cuerpo del otro, la experiencia de cuidar se borra. Ahora, ¿cuál es el sentido de la escuela? Perdonen que haga la pregunta que se hace en primer año los terciarios. Enseñar a vivir, aprender a vivir juntos, porque no me digan que es enseñar la currícula docente y sus objetivos, y crear pensamiento crítico, porque eso ya lo escribí hace 40 años, y no es así. Y no está resultando. ¿eh? Entonces, es aprender a vivir juntos, enseñar a vivir. Si fuera a enseñar a vivir, les aviso que la escuela debe ser profundamente social. Quiere decir que es una gran mutualidad todo el país donde se reparte el poder y donde se reparte un sistema económico y donde se reparte la educación. Y la educación no es un sistema único, sistema educativo formal. Es un cruce y mezcla de sistemas. Y no hablo de lo formal y no lo formal, ya no me conformo. Hay un sistema social de dar una parte de nuestro tiempo al otro no de dador beneficiario, yo tengo y vos no tenés, todos tenemos algo para dar, de sistemas de intercambio, sea de huerta, sea de saberes, sea de arte, sea de ciencia, sea de hablar en las esquinas, en las plazas, en la soledad de los domingos, en la casa de los viejos con, con, o de los jóvenes con una torta de limón o con cerveza. Hay que hacer una escuela filosófica y antropológica, llena de preguntas y donde la imaginación vaya de visitas, ande de visitas por el mundo, que nunca a la que siempre se le reclame el facilitador, le reclame ir más lejos. Tiene que ir más lejos para construir muchos binomios fantásticos, para encontrar términos que no podían unirse, términos, objetos, personas, eh, sistemas, eh, teorías que conjuntas y cruzadas nos dan otra cosa. Por lo tanto, ¿vamos a enseñar también el pensamiento simplificador? Porque algunas escuelas lo siguen enseñando, yo voy a esas escuelas. No, hay que enseñar un pensamiento complejo. Ahora yo, ¿Qué es complejo, el pensamiento o la realidad? Como la realidad es cada vez más compleja y más incierta, el pensamiento debe ser complejo y muy incierto, muy capaz de soportar la incertidumbre. Ese morín, no lo inventé yo. Tiene que ser un pensamiento complejo, transversal, global, no normalizador, no disyuntor, no le gustan, salvo para el partido de River Boca, no nos gusta el cuerpo y alma, no nos gusta la teoría y la práctica, no nos gusta sujeto objeto, no nos gusta que le digan sujeto a los chicos cuando son todos objetos. Entonces, ¿vamos a enseñar un pensamiento complejo? ¿Vamos a enseñar a un cuerpo integral, asumiendo la vida con sus sensaciones, sus percepciones, sus afectos, sus imágenes internas y sus conceptos? ¿O vamos a trabajar para la red conceptual? o vamos a seguir rindiéndole homenaje a la razón. No, yo le voy a rendir homenaje a las personas, a los niños, a la niñez, a los niñes en su conjunto, y a los adolescentes y jóvenes en su conjunto, a los viejos en su conjunto, a los que estudian y aprenden toda la vida, a los que transmiten y a los que van en busca de lo nuevo, con temor y sin temor. Acá ni siquiera el pensamiento es complejo, hay que enseñar la complejidad de los problemas y de la vida con el cuerpo entero. Hay que escuchar mucho a los que nunca tuvieron palabra, los niños. Escucharlos hablar, pero también escucharlos jugar, escucharlos moverse y escucharlos lo que dicen en los juegos. Y escuchar de qué colores pintan y de qué... ¿Cómo salen de la etapa del monigote a la del arco iris. ¿Y por qué van a la etapa del corazón? ¿Por qué? ¿Quién se los enseñó? ¿Por qué Miró quiso pintar como un niño de dos años y Picasso también? ¿Por qué queremos saber quiénes somos? Porque si no sabemos quiénes somos, que vamos cambiando las identidades múltiples, somos un alguien con minúscula, un maravilloso mar de, de fueguitos, galeano, un fueguito cada uno, un fuego tibio, otro fuego que resplandece en la vida, que no se los puede mirar. Pero en ese mar de fueguitos, si no somos un fueguito, somos, oh, fueguito, o sea que vivimos para los castings, y vivimos para el futuro, y vivimos para tener la mejor bibliografía, y sacar la mayor cantidad de enciclopedias, por ese lado ni fuimos felices, ni somos alguien. Somos un catedrático, somos una persona notable, pero no somos alguien. Pero todo esto lo hacemos para no ser nadie. Esta es la sociedad de los nadie, donde el tiempo se paró y el tiempo que ganamos fue en favor de la naturaleza y fue en favor, en favor del cuidado. Y donde la escuela se paró, pero se mezcló con lo social. Que no es dar de comer al mediodía, ojalá todos comieran en su casa. O con los amigos o también en comidas colectivas con los padres y con todos los demás. No me molesta. Pero la escuela debe enseñar la mutualidad, debe enseñar el... Debe olvidarse, lo dicen, yo di una conferencia el otro día sobre los consumos culturales y me daba vergüenza el título. No lo podía poner en las redes al título porque nosotros no vinimos, nuestros alumnos no vienen a consumir. Cultura ni a consumir educación. Venimos a consumar educación. Venimos a que aprendan a temblar, a llorar, a disfrutar, a decir lo que les pasa, a saber que el otro es tan importante como él, a saber que si no el otro, él no es a saber el sistema decimal para poder moverme en la vida y también el pensamiento abstracto para poder hacer las geometrías más distintas y más difíciles y los algoritmos más tremendos, me preguntaron si, si el mundo virtual o el mundo electrónico acentúa el cuerpo-mente. Lo sorprenderé diciéndoles que no. El mundo electrónico ahora en la pandemia nos ayudó a estar cerca, pero nos aburrimos, nos hartamos del WhatsApp, y yo no pienso hacer un Zoom más en mi vida cuando me dejen ir a presencial a algún lado, así que no me inviten a hacer Zoom, porque no voy a ir. Porque estoy harta de cuadraditos donde no veo a nadie, estoy harta de cuadraditos. La vida no es cuadradito, háganlo de otra manera, en redondelitos, porque no aguanto más los cuadraditos. Y porque, en realidad, el mundo electrónico en realidad propende a las redes, propende a la comunicación y al diálogo, no solamente en la pandemia. Lo que pasa es que está atravesado por la mercancía, por el poder, por el insulto, por, el, eh, por la pornografía, por el resentimiento. Por supuesto, la vida entera está atravesada por todo esto. Y te imaginas un comercio, como son las redes, como puede estar atravesado y como los medios de prensa. Pero, es también un intento de crear una comunidades virtuales. Es también un intento de, de, no de distanciamiento social, de cercanía. El distanciamiento lo inventó la pandemia, no la virtualidad. Y también puede haber virtualidades en grupos, en equipos, trabajos de elaboración de nuevos objetos y de nuevos mundos, que sean cadenas, yo con vos, y vos con él, y él con él, y ya lo hubiéramos podido hacer en la pandemia, cadenas cadenas diferentes para las tareas, una acción en común hecha por todos que se pudiera hacer en la casa, pero se pudiera ir sumando uno, un qué sé yo, un banderín al, al banderín del otro que vive en la otra cuadra, al banderín del otro y al banderín del otro. Y alguien seguro que les pasaba, pasaba a buscar todos los banderines para decirles bienvenidos, no como los jardines viejos, pero banderines distintos, banderines como cocardas, no sé, que diga, acá estamos, como México, que iluminen los techos de las aulas para verlos llegar. Ahora bien, ¿qué sentido tiene la escuela? También la identidad. Transmitir la cultura, lo está diciendo todo el mundo, después de 40 años de llorar y sufrir, y que no me lo creyeran, la escuela transmite la cultura, transmite los métodos, transmite los lenguajes, Transmite los paradigmas, transmite los estereotipos, transmite eh, los símbolos, transmite los modos de representación, lo que es flaco, lo que es gordo, cómo está de moda, y cómo pintaban los, los pintores de la época de Rubens, y, cómo se, y qué es la anorexia y qué no es la tal cosa. Por lo tanto, la cultura la transmite la escuela, pero también se transmite a sí misma en el barro, en la casilla, en las plazas, en los parques, en la ciudad entera. La ciudad debe ser devuelta a los niños y la escuela debe soportar que la ciudad tiene varios sistemas de enseñanza-aprendizaje y que esos varios sistemas hacen que las escuelas sean abiertas. Otra cosa que nos deshace el alma es el adentro y afuera de la escuela, el adentro y afuera de los museos. Ya sé, está la seguridad, está la educación vial, ya me lo conozco todo. Pero no va a haber sociedad con bolsones de felicidad, no de pobreza, de felicidad, si no hay un cambio transversal en los gobiernos hacia la forma de vivir. Este cambio transversal, me queda muy poco tiempo, quiero decirles, es ritual y es comunitario. Hay que esperar a los niños en la escuela con lo que vengo diciendo siempre, con cambios de tiempo, cambian horarios de recreo, no hay recreos, en lugar de recreos hay actividades muy distintas a la del aula. Cambian los bancos por completo, como están en el aula, no para estar distantes, sino también para estar uno de espalda, uno de frente distintos. Cambia el pizarrón, que va a estar de otro color, o si no va a haber algún material de otra manera. No ponen más, cambian las cartulinas de los pasillos, no hay más pistacho y color naranja. Estoy sí, hablando de estupideces, de pequeñeces. Cambian los espacios. En el patio dan clase tres, eh, aunque se haga ruido, dan clase susurrando tres, eh, tres, tres aulas distintas. Y ya sé. Ya sé que en el nivel inicial, lo aprendí con Laura Singer y todo su equipo, y Giselle Cavalotti y todo lo demás, ya han tomado los pasillos, y los pasillos están llenos de dispositivos lúdicos y me hace muy feliz todo eso. Hay que hacer dispositivos lúdicos, que bueno, el que te vayas a jugar al test o allá te vayas a jugar al gol y hay que construirlos con los propios chicos. Y hay que cambiar el cuerpo, hay que. En el medio de una clase que es de 40 minutos, hay de que decir, bueno, ahora vamos a hacer algo distinto, yoga. Hacemos yoga en medio de una clase de historia. Hacemos un ejercicio de yoga, respirar todo el mundo. A mí, cuando las monjas, yo iba a una escuela de monjas, y las monjas eh, nos veían cansadas, nos decían, pongan la cabeza sobre el pupitre, años 50, pongan la cabeza y si quieren recen o si quieren piensen pero sobre todo respiren, y nos dejaban en silencio respirar un rato. Para mí eso era mi momento, era mi ilusión de soñar, de mirar el afuera, de esperar la salida, que las paredes se destruyeran. Cuando yo me miraba para adentro, se destruían las paredes de afuera. Entonces hay que crear espacios dentro de la escuela nuevos hay que compartir espacios que antes no se compartían, hay que darle funciones distintas a los espacios anteriores, hay que crear rituales, decir, bueno, señores, los jueves a las, a las 11 de la mañana a la hora de la pregunta, y pueden preguntar lo que quieran, y no contestan los adultos, contestan los niños, contestan los adultos, eh, se, se lleva escrito si quieren contestar a los padres, no de tarea, se hace una encuesta por todo el barrio, aunque no puedan ir caminando por el barrio, se la llevan para por lo menos preguntar por whatsapp a los, a los que tengan más cerca. Después tengo el rito de los mantelitos. Recibís un mantel a la hora en que vos vas a, vas a, vas a comer la merienda y te llevaste algo porque tu mamá te dio una manzana o un sanguchito, ¿no es mantelito con sanguchito. Ritual. Ah, vos a comer, entonces acá... Vamos a tratar de hacer toda una tablita, vamos a ver cómo compramos entre todos una, una bandeja linda, por favor, que no sea la de plástico más horrible, este, una bandejita o, o un individual de yute, de qué sé yo, y arriba un papel grueso, eh, ya impreso, donde tengas tareas de dibujos y de de juegos de palabras y de adivinanzas y de tantas cosas que hace como 50 años que estamos tratando de hacer y ahora lo estamos haciendo en un hospital público. Entran los carros a las salas y entonces los chicos escriben cartas y se las llevan el correo argentino. Entran carros de juguetes y los chicos construyen juguetes. Al otro día entran carros de películas y todas las tardes hay tardes de películas mientras toman la leche porque el tiempo del hospital es larguísimo y el tiempo de la escuela también es larguísimo, entonces hemos predispuesto romper con rituales y con juegos, que, juegos y construcciones que se vuelven acontecimientos de esos rituales y cuentos que se vuelven mitos de esas justificaciones de la vida, hacer que la vida empiece a decirse y a hablarse de otro modo. La comunidad tiene tres maneras de construirse. Una manera es compartiendo símbolos y formas de representarse, el color, la vida, el matrimonio, la pareja, el sexo, etc. La segunda red es la de los vínculos, la manera de relacionarse, de enfrentarse, de amarse, de protegerse, de entender que siempre tenemos a alguien a cargo seamos padres o no seamos padres, de que nos tengan a cargo de ser débiles y de ser fuertes a la vez, de llorar y no llorar. Los vínculos son infinitos y son atravesados por miles de vínculos entre cada uno. No es un vínculo yo con mi mamá, yo con mi tío, yo con el shopping. No es así. Nos vinculamos con los espacios, nos vinculamos con los cuentos, nos vinculamos con lo que no entendemos, nos vinculamos con la lluvia, con la luz del día, nos vinculamos con la naturaleza y con la hormiguita. Y nosotros nos llamamos como paquete a los chicos para que no puedan detenerse a ver la hormiguita. En lugar de distanciamiento, deténganse. Cuando los hijos en el Congreso de la Educación, de cuatro años, dijeron, ¿quién es el mejor maestro? Y yo decía, bueno, el que explica mejor, ¿con quién me van a venir el más bueno? Bueno, ¿qué dicen los de cuatro y cinco años y votan mil niños? El que no se espera. ¿Cómo el que te espera? Sí. Miren, primer grado, en agosto ya saben leer y escribir, la mayoría. Pero hay algunos que no entendemos nada. Y la mejor maestra es la que te espera hasta que todo el mundo entienda algo, pero entienda algo, sea en primer grado sea en séptimo. Y votaron todos eso. O sea, el adulto tiene que dejarse de ser el protagonista y aspirar la voz y el cuerpo del niño. Tiene que susurrar en lugar de gritar. Debe hablar harto, bajito, medio. Debe unirse de distintas maneras con el otro, debe respetar el silencio del otro, no debe hacer acting, no debe ser ansioso, debe ser un chamán que le da inicio a una ceremonia, que es un ritual, que se convierte en juego y el juego lo convierte en un suceso, en un acontecimiento irrepetible. O que inventamos un cuento con un rito de pasaje, nos vamos al mundo del hielo, nos vamos al mundo del cielo, y en ese rito, o atravesamos el espejo, y en esos rito, o nos sacamos los zapatos como rito de pasaje, y en ese rito de pasaje ingresamos a otro mundo, como el submarino amarillo de los vices, del mundo sin relojes. ¿Cómo sería el mundo sin relojes? Y después nos vamos a otro mundo, que es el mundo de los agujeros, de los agujeros negros. ¿Y qué hacemos con los agujeros? ¿Cómo nos metemos y cómo salimos? ¿Y qué podemos meter en los agujeros para que de los agujeros podamos descubrir otro planeta de agujeros? ¿Qué es el agujero en la ropa? ¿Qué es el agujero en el alma? ¿Qué es el agujero en el corazón? Entonces, entre mitos, ritos y juegos... Podemos esperarlos en septiembre o en octubre, con espacios y tiempos cambiados, con objetos que nos valen mucho, una bolita cada uno, con dones. No con dones, con dones todos seguidos para los adolescentes, pero con dones. Esos dones pueden ser una flor, una poesía, una carpeta especial que tenemos todos, que es el regalo de la semana. Este, el día de hoy, es un... Es un eh, es un chiste de Mafalda. Eh, en papel. Y te lo doy, a cada uno se lo doy. Y le, decimos, le ponemos la fecha y el día del regalo de la semana. El regalo de la semana que sigue es un cuento de Emma Wolf. El regalo de la semana que sigue es enseñarte a hacer un, un origami de una grulla y vos tenés que ponerlo en la carpeta, lo que tenés que poner es la grulla. El regalo de la semana que sigue es tres hojas de tres árboles distintos pegadas en la hoja y el dibujo que haremos entre ellas. ¿Qué sé yo? El quinto regalo es hacer agujeros sin que se te rompa la hoja. Hacer circuitos, circuitos cuadrados y redondos que se enrieden. Entonces, los tres límites de la comunidad son la simbolización, límite no, larga masa, la simbolización, la vinculación y por último el trabajo. Lo que une una comunidad es el trabajo en la economía rural, la economía urbana, el trabajo como creación. Cuando vos conocés, creas. Y cuando estás creando, debes conocer muchas cosas para que aparezca algo nuevo. No son operaciones opuestas. Estoy en hora. Y entonces voy a decirle: el futuro no está tan lejos. Agujereamos, cambiamos el tiempo y el espacio, creamos mitos, rituales y juegos que se vuelvan acontecimientos. Hacemos un proyecto de ayuda mutua que sostenga cada escuela un proyecto distinto, después una red completa de ayuda mutua. Y hacemos 5.000 bufandas, las padres, la, el padre, las la tías, todo lo ¿no? demás, 5.000 bufandas para esperar el invierno. O hacemos... Eh, mil mantas para eh, donarle a los chicos que vienen a estudiar de afuera, o hacemos eh, 100 fiestas, que no son fiestas, que son una torta y una película para los viejos para que no estén solo los domingos a las 19 horas, o tengo un abuelo socio, no sé y nos visitamos de un barrio lejano a otro barrio lejano, y uno pone el coche y, y, o la plata del colectivo, y el otro trae un, eh, dos media luna y si no tiene, no trae nada. Pero los dos juntos hacen algo, que está en el... La lógica de la nueva escuela es una lógica de enorme sostén mutuo, porque vienen cambios tremendos, no solo por la pandemia, sino por las guerras, por las catástrofes, por la naturaleza, porque es una época muy, muy, muy difícil. Así que es una escuela compleja, no progresiva a los altos, enormemente social y mutual, emprendedora, filosófico, antropológica. Es una escuela del cuerpo entero y la alegría, de la búsqueda de la novedad y de las preguntas, es una escuela del susurro y de la sutileza, es una escuela de la imaginación poética y de la poesía, de las carpetas de poesía, es una escuela de los cantos y de los bailes, es una escuela de los telares y de los metales que se unen, de las cestas de mimbre. Es una escuela de los saberes olvidados, de los pueblos originarios. Es una escuela de las cosmovisiones y las leyendas. Es una escuela que, como diría Morín, el pensamiento poético va con el conceptual. Si vos no tenés el poético con el conceptual, vas a tener solamente un pensamiento raquítico. Hagamos una escuela dignos de un niño feliz y defendamos la infancia del niño hasta, hasta los 12. O 13, que es niño, que sea niño, que no trabaje, y que sea niño. Porque es al revés. La última pregunta que les hago es, ¿qué le debemos nosotros a los niños? No que, que vamos a ser los niños del futuro. ¿Qué le debemos nosotros a los niños? Y para terminar, frase de Yari Rodari, porque bueno, si hablamos de la imaginación al poder, serán los, los, los, los muchachos del, del 68 que decían la imaginación al poder... Y no decían frases políticas, decía de los lo, adoquines surgirán flores, si seamos realistas pidamos lo imposible. Estamos en una situación así, ¿eh? cuidado, estamos en una situación así. Y lo que tenemos que decir y hacer con el tiempo, el espacio, el cuerpo, los objetos, la naturaleza y la acción, sobre todo la acción común, colectiva, común, no es pequeña, es no repetir, es no repetir. Para jugar hay que apasionarse. No voy a hablar de Rodari, termino con Pavlovsky. Para jugar hay que apasionarse. Para apasionarse hay que salir del mundo de lo concreto. Salir del mundo de lo concreto es incursionar en el mundo de la locura. Sin meterse en la locura no hay creatividad. Sin creatividad uno se burocratiza. Se vuelve hombre concreto. Repite las palabras de otro. La mirada de otro el poder del otro. Por lo tanto, una escuela nueva es una escuela donde se enseña a repartir el poder. Ya gracias. Gracias, Chiki. Bueno, un placer escucharte. Eh, vamos a aprovechar estos últimos minutos que tenemos para leerte algunas preguntas que nos fueron dejando eh, las personas que están viendo. Aprovecho para aclarar que estas preguntas van a través del canal que dice preguntas y respuestas, no es el chat habitual, aclaro por las dudas. Te leo algunas, Chiqui. Viste que no había más. más, siempre hay más. No. <risa> yo soy más, yo soy más. dale, Leme. pero no. las tuyas son las mejores y la tuya, claro, las tuyas. Claro. <risa> Una persona pregunta acá, ¿cómo te imaginas que se podrían incorporar los nuevos hábitos que los chicos van a tener que aprender a tener cuando volvamos a clase? relación a, a la higiene, a bueno, todo esto que venimos hablando, desde el juego y desde los rituales. ¿Qué te imaginas al respecto? Eh, lo, lo contestó el que lo preguntó. Hacer rituales para todo eso. Rituales para que a la orden, de, en un momento dado, digan, ahora distantes, ahora un poquito más cercanos, que igual es una gran distancia. Ahora gana el último, quiere decir que nunca pueden estar juntos. Ahora gana el último, el que va tan despacio que llega último. Ahora, ahora el que más se va separando este, es el que, el que después, cuando, después cuando pase todo más vamos a abrazar. Inventar rituales y poner cuentos que también nos ayuden y interrumpir procesos. Con que diga, bueno, ahora... Eh, alcohol está mal alcohol todo el mundo alcohol y después de alcohol juego de palabras alcohol, alcanfor canf, al, al lado a, al al este, al ponerse el sol alto, ando y de ahí me voy yendo, entonces si ando y ahora agarro la do do dominó dominante y ahora, ahora agarro la de destino de más y después agarro una poesía que solo puede tener cuatro palabras y, y como estamos en la época de la pandemia vamos a poner no porque nos han dicho tantos no que ahora vamos a jugar con el no vamos a jugar un poco con el no no con la transgresión es, va a ser un poema haiku japonés que hacen poemas cortitos que va a ver Va a tener cinco líneas. Las tres primeras va a ser no. La última va a ser no, la cantidad de no que quieran. Y hay una palabra sola en la cuarta. Entonces empiezan todos. No, no, no, dice la segunda. Muy bien, segundo, no, no. La tercera dice, no, no, no. Por la tercera dice, no me gusta que vayan ascendiendo. Volvemos a no. Entonces, no, no, no, no, pero con mayúscula. Lo ponemos con mayúscula. Salteamos y ponemos abajo, no con mucho O, por ejemplo, o con muchas Ns, y una sola O, que aquí le quita totalmente fuerza al mandato, y en el, y en el medio, y ahí empezamos una rueda muy larga hasta encontrar la palabra y que nadie se ofenda. Descabelladamente, no, no, no, no, descabelladamente. No. Tul. No, no, no, no. Tul. No. Pajarito. Perpendicular. Eh, bueno, las palabras más raras y más lindas y más. Chimichurri. No, no, no. No, no. No. Chimichurri. No, no, no, no, no, no, no. Y ahí lo hacemos hip hop y entonces empezamos ta ta ta ta ta ta. Y agarramos chimichurri, entonces esta palabra tiene cuatro chimichurri y una sola palabra, Entonces chimichurri, chimi, chimichurri, churrichi. chi chi chi. Y la tercera palabra es voz. Chimichurri. O sea, todo encadenado, del alcohol voy a la palabra, de la palabra voy al cuerpo y del cuerpo voy a decir alcohol con, eh, con las orejas. No me pongo alcohol en las orejas, mientras me la pongo en las manos digo alcohol con las orejas. Digo alcohol con las rodillas y tengo que moverme y escribir con la rodilla la palabra alcohol. Digo alcohol con el codo, entonces escribo en el aire la palabra alcohol con el codo, y después me pongo las manos, y cuando se seca empiezo a soplar. Entonces soplemos, vamos a hacer el ritual de soplar, y esto lo vamos a hacer cinco veces por día, pero cosas distintas siempre. Soplar, bueno, y soplar, ¿qué vamos a soplar? ¿Qué, ¿Qué otra cosa soplamos aparte de la mano para que se seque el alcohol? Y soplamos las velitas en los cumpleaños, y ahí tiene todo un tema, los cumpleaños, pero yo voy a saltar. ¿Qué otra cosa soplamos? La pluma de un ave cuando nos cae y entonces yo llevo una pluma guardada y le digo, bueno, pase alguno y que sostenga soplando uno, dos, tres, la pluma siempre en el aire. La pluma no se puede caer nunca. Tienen que estar, entonces saco tres plumas para que estén distanciados. Entonces, una pluma por allá, una pluma, pero una plumita así, una pluma de gallinero. Una plumita así, una plumita así, una plumita así. Y entonces, todos, todos, todos ustedes, respetando la distancia, hacen que no se caiga la pluma. Bueno, todo son es un juego. Estoy diciendo lo primero malo que se me ocurre. Deme un día entero con ustedes, hablando todos, y vamos a ver todo lo que encontramos. El que preguntó es un gran preguntador, un preguntón maravilloso, jugando con rituales y cambiando todo lo esperable. El espacio al que yo venía no es este, ahora es este otro. Pero voy a visitar mi viejo espacio, pero está cambiado y ahí están otros chicos. Y extrañas, ah, extrañas, entonces vení para acá que vamos a hacer una rueda. ¿De qué es la extrañeza? ¿Qué extrañaste? ¿Me extrañaste? Y todo el mundo empieza. ¿Me extrañaste o te extrañaste? te extrañé, nos extrañamos, nos extrañamos, y nos abrazamos de lejos muy fuerte, y nos damos besos de lejos, y nos besamos la mano, y nos saludamos como reyes, y nos saludamos como gente que se va en un buque, y bueno, nos extrañamos. Entonces ese día es el ritual del extrañamiento. Bueno, todo así. Te leo dos más. Acá alguien eh, dice, a muchos nos preocupa la posibilidad del contagio camino a la escuela o en la escuela. Eh, dice, ¿no suma sufrimiento al que ya estamos viviendo? ¿Estar pero no estar? ¿Compartir un espacio pero obligados a estar lejos? Es una gran pregunta filosófica. no Para los chicos es mejor ir a la escuela y correr el riesgo siempre que los padres sean cuidadosos y cómo van los chicos a la escuela. Todos tenemos que cuidarlo. los comerciantes que están a la vera. Para empezar, esto sí es, hay que ser padrino-madrina. Quiere decir, todo adulto tiene que ser padre, tiene que cuidar a los chicos cuando van a la escuela. Y, ¿Y sabes por qué no es peor, no agrande el dolor? Porque encuentran a sus pares. Porque nadie puede aprender sin amigos iguales. Porque lo que perdieron más en la pandemia son a los otros chicos. Y con los hermanos no se arregla la cosa, porque los hermanos compitan por el padre, por la madre, quieren más cosas. Ten, hay muchos problemas, se aman, pero también se odian y también se pelean mucho. Y no pueden invitar a Pijamada a la casa, ni pueden invitar a ningún lado. Pero 12 chicos, y son 24, 12 chicos que se encuentren, tienen varios amigos. Y tienen mucho para conversar, también hay que decirles, que con un metro y medio o lo que fuera y a lo mejor hablando en sonadores largos, hay, hay que moverse en esos sonadores que vos le contás como susurro, le tenés que contar eh, por qué lo extrañaste o cómo te fue en la pandemia hay que hablar mucho porque los chicos tienen que contar todo lo que no les dejaron contar ni los padres ni nadie porque tristeza no, los abuelos no se mueren ustedes no les agarra a nadie porque los chicos no se enferman nos Dicen que son transmisores, pero nadie, nada, a nadie lo contagió un chico. Es la negación absoluta de la clase media argentina. Eso se lo aseguro, donde voy. Los chicos, gracias a Dios, los chicos están a salvo. Y yo les digo, ¿de qué? De la pandemia, un poco menos. Sí, no todos, pero un poco menos. Pero no están a salvo de la soledad, ni están a salvo... De la rutina tremenda, ni están a salvo de la violencia de la casa, ni están a salvo tampoco del amor excesivo de los padres, ni están a salvo de la competencia con los hermanos, ni están a salvo de no ver la calle nunca, el espacio público fue inventado para ellos, para rebelarse con B corta, para decir, ah, acá estoy, soy un niño, o para rebelarse con B larga, acá estoy, soy un adolescente que quiero, quiero cambiar de sexo. Todo. El grupo etario niñez ha sido el que más le dio a la pandemia en responsabilidad y en entendimiento. Puedes decir, ¿qué ibas a hacer? ¿Ibas a salir con las cacerolas, los chicos? No, pero igual, chicos, el que ha tenido muchos niños cerca sabe que son una maravilla, que te miran con los ojos solemnes, tienen miedo, han tenido muchísimos miedos y nadie tramitó esos miedos, a mí todos los días empiezan. ¿Cuántos años tenés? Se murió uno de 88. Vos tenés 88. No, si yo tengo medias, yo me cargo, me pongo medias caladas, como de cabaret, y le muestro las medias caladas por, por videollamada. Yo digo si yo soy la más joven de todos tus Como son familia ensamblada, tienen 10 abuelos y cinco abuelas. Entonces yo digo, yo soy la más joven de todas las abuelas, ¿quién tiene las medias que tengo yo? ¿Quién te compra los regalos mágicos? Y la otra te compra el regalo útil para ponerte, pero ¿quién te compra los regalos mágicos? ¿Quién te compra los libros troquelados que se abren y se desabren vos, abuela, vos, abuela, por eso no queremos que te mueras? No, te voy a morir, me van a tener por mucho tiempo, este porque yo la paciencia no la pierdo. ¿Hay otra pregunta Bueno, última última pregunta pues nos quedamos sin tiempo. Pero hay varias que tienen que ver con la educación digital y me parece que está bueno retomar una de ellas. Eh, ¿Cómo crees que podrían entrar los lenguajes digitales en este tratado de la imaginación o en estas meditaciones sobre la imaginación que estás construyendo? Es lo, es lo que me faltaba en la última página y era importantísima. El lenguaje digital tan vapuleado, que nos ayudó mucho, pero que también están vapuleados. Eh, los chicos no son usuarios, no son consumidores de lenguaje, tienen que ser consumadores de creaciones virtuales. No es un juego de palabras. No son consumistas, sino creadores, consumadores de creaciones virtuales. Yo doy clase de cine y de lo que sé de cine y un poco de clase de baño de televisión, de thriller y, y de dirección, y pues en escena de televisión. O sea que no soy especialista, ni especialista, soy más bien analfabeta, digamos, en computadoras y otras cosas. Pero lo que tengo es un respeto enorme. Son lenguajes, no son herramientas como le suelen poner en las, en las planificaciones. Y los lenguajes son mundos simbólicos articulados. Que tienen sus formas de escritura, que tienen sus formas de cruce. Yo lo que propongo es que el mismo método, porque yo a partir de ahora daría, qué sé yo, me reuniría con todos ustedes y haría un curso, que se llama el taller de la metáfora. No, no, no lo estoy proponiendo ni me estoy proponiendo para dar clase, ¿eh? pero yo haría un curso solo sobre la imaginación y métodos para en grupo llegar a imaginar e ir de un campo al otro. Y, y lo virtual y lo presencial, tienen el mismo método imaginativo, y tienen muchísimos y poderosos software que tienen que ver con la arquitectura, con crear castillos, con crear casas. Entonces vos podrías tener los estos motion y todo lo demás, vos podrías tener el cuento animado por vos, y vos podrías tener eh, a toda la galería. Y el otro día me llegó, ¿viste esas cosas que te llegan a internet? Eh, lo, lo, los cuadros por colores. Entonces voy a decir, ponés rojo, y te salen los colores, ¿en qué, qué cuadro es? ¿Quién lo pintó? De qué, ¿De qué estilo es el cuadro, género? ¿Y en qué museo del mundo está? Entonces voy a poner rojo, y te sale Frida por acá, te sale Petoruti por allá, y te sale Mondrian por acá. Y entonces voy a decir, eso no, eso lo doy en plástica. ¿Qué lo vas a dar en plástica si no lo podés dar en matemática, en geometría? o lo da sin ninguna, no hay más materias, en realidad no hay más materia. Hay que educar para que la imaginación y las operaciones de la imaginación, la piedra del el estanque, ir por círculos cada vez más lejos, la operación de enfrentar dos cosas que no son opuestas, la Biblia y el calefón, la naranja mecánica, si enfrentás dos como, la enfrentás como opuesto, dos cosas que no son opuestas, tenés la posibilidad del mejor cuento, pero también tenés la mejor teoría. Si yo te digo, vas a tener que inventar una teoría que de científica no tiene nada, porque va a ser un invento, pero te voy a dar los pasos científicos para la hipótesis, el desarrollo, el resultado, te voy a hacer la fórmula de, la, de, la, de, de, de esa teoría o de ese problema matemático. Y vos lo vas a tener que ir llevando. ¿Cómo haces una, una flor para...? a ver ¿Quién es el que dirige la...? Una pregunta de Neruda. ¿Quién es el que va adelante en el orden de la bandada? Hay diez pájaros, y le voy a poner nombre a los diez pájaros. ¿Quién es el que va adelante en el nombre de la bandada? Por supuesto, las leyes no son científicas, pero vamos a llegar a un resultado. Porque un pájaro que se llama Ayón va adelante en la bandada, y mi pregunta es si siempre va adelante en la bandada después, o cambian o rotan en lugar de, de ir adelante, porque el liderazgo se rota, ahí tener también la posibilidad de hablar del poder. Es sacarle el discurso jurídico, sacarle el discurso matemático, sacarle al discurso físico, químico, sus formas, y cantarle otras. Así como sacarle a la, al, al arte, bueno, veamos la geometría en Mondrian, Vamos a ver la geometría neo-euclidiana en Escher. Y todo el mundo va a tener dibujos de Escher para pintar, para dibujar, primero para familiarizarse, después para ver cómo las peces se vuelven aves en el mismo dibujo, y para ver al ver en el espejo, y, y, y todos los métodos. Y vamos a llegar a conclusiones matemáticas por aquellos que se dedicaron a hacer conjuntos en el arte. Agarra Kandinsky y mira la forma y lees también el libro de Kandinsky sobre el espacio y tiene la geometría y las matemáticas. Y mezclarlo con Einstein. Y el tiempo y el espacio y la relatividad. Y de paso, habla de que las cosas son siempre relativas y que cada uno que juzga y dice que las cosas son una sola cosa es un prejuicio en sí mismo. Empieza por el prejuicio. Entonces la imaginación va de visitas las artes se roban métodos, formatos, rituales y juegos para entrecruzarse y la máquina es maravillosa no solo para los, para los usuarios sino para crear la cosa a un volumétrica Chiqui, eh, ha sido un placer escucharte, muchas gracias ahora sí que nos hemos quedado sin tiempo disculpas ay, que no pudimos Pasar no, todas las preguntas. Gracias, fue un placer escucharte. Meki, no sé si querés hacer algo. Gracias, Gracias. y acuérdense todos los facilitadores digitales que no están enseñando un uso. Están enseñando el lenguaje del siglo XIX, porque hay lenguaje por soporte, me parece que el celular no es lo mismo que, que el cine o el video. Están enseñando no el lenguaje audiovisual, están enseñando técnicamente, pero también imaginativa y creativamente, eh, los poderosos lenguajes que nos tuvieron cerca. Gracias. Muchas gracias Chiqui, muchas gracias a todos y todas por conectarse hoy, gracias May por una moderación impecable y un montón de preguntas. Eh, nos vemos mañana, eh, continuamos. Gracias, gracias Chiqui, de vuelta. Gracias Chiqui you mm -hmm.